Yeah. Ok. okay. doctora, buenas noches. Eh, Magister. Patricia del Pilar Román, Verona. Eh, en este grupo de exposición nos conformamos eh, la señorita Obregón Moreno Judith Alvarado Guerra Mirza, Condori Capche Isidro, el compañero Caldrón Peche Alcide Manuel, el compañero Salazar Ponce Guillermo Ricardo y la compañera Sarmiento Chávez Saraí. ¿No? El trabajo es un resumen de lectura. Trata del tema del nuevo procesal laboral abreviado como vía ¿no? igualmente satisfactoria en relación al amparo. El, mecan el mecanismo procesal célere, implementado con la nueva Ley Procesal de Trabajo, ley 29.497, permite que a través de la vía abreviada se brinde una tutela urgente al trabajador que ha sido víctima de un acto lesivo de su derecho al trabajo, constituyéndose por tanto una nueva vía igualmente satisfactoria para su derecho invocado en busca de la deposición a su centro de trabajo. El profesor Romero Montes denomina el proceso abreviado al que se ubica en la parte intermedia entre lo que es el proceso de conocimiento y el proceso sumarísimo, es decir, por su extensión y duración, el primero y más segundo. Quiero decir, que el proceso abreviado laboral es un proceso que se caracteriza por su brevedad por, y porque las etapas de conciliación y juzgamiento se concentran en un solo acto de diligencia o audiencia única. ¿no? ¿Qué juzgados son competentes para conocer el proceso abreviado laboral? Ahí tenemos al juez especializado de trabajo o ante el juez de par letrado laboral. En el primer caso, dependerá de un criterio puramente material y en el segundo, se tendrá en cuenta un criterio cuantitativo ¿no? y la estructura de la competencia en proceso abreviado laboral diseñado según la nueva ley del proceso de, procesal de trabajo. ¿no? Tenemos dice que ante el juez especializado de trabajo no se presenta la pretensión o la reposición cuando ésta se plantea como pretensión principal única o las pretensiones relativas a la vulneración de la libertad sindical. Ante el juez paz letrado laboral, ¿no? se presenta cuando hay pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de edad, no superiores a las 50 URP, unidades referenciales de, ¿no? originadas con ocasión de la pretensión personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas aspectos sustanciales o conexos, incluso previos, posteriores a la pretensión efectiva de servicio. Los principios, los principios que fundamentan la existencia del proceso abreviado laboral, tenemos los principios reconocidos ¿no? ante el artículo 1 de la nueva ley de procesal de trabajo, tres de ellos fundament, fundamentan la existencia de un proceso abreviado, que son el principio de concentración, el principio de celeridad y el principio de oralidad. ¿no? Luego de revisar a grandes rasgos las características del proceso de laboral, corresponde ahora determinar si existe proceso, y si, si este proceso puede ser considerado como una vía igual de satisfactoria que el proceso constitucional de amparo o no. Previamente, queremos aclarar que no, realice, que no realizaremos un análisis del proceso abreviado laboral en su conjunto, sino sólo de aquel en el que se demande la reposición como pretensión principal única. De esta manera, el proceso abreviado laboral en el que se demanden afectaciones a libertad de sindical y al cumplimiento de obligaciones dinerarias no superiores a las 50 URP no se tomará en cuenta al momento de resolver la incógnita que ha motivado la realización de este trabajo. Respecto a la reposición como pretensión principal, ¿no? resulta plausible que el nuevo proceso laboral admita una variante más expeditiva, expeditiva perdón, en procura de la reposición de, del trabajador que ha sido sujeto de un despido nulo, de esta manera, tenemos ahora un proceso célebre, igualmente satisfactorio, que el amparo o idóneamente estructurado para que las intenciones inconstitucionales del, del empresario puedan ser advertidas. No obstante, las buenas inten, in, intenciones del legislador procesal pueden llegar a ser insuficientes si el legislador sustantivo sigue sin extender el, el manto protector a aquellos supuestos que no contemplan en el artículo 29 de la ley del proceso civil-laboral y que igualmente ponen en juego derechos de carácter constitucional. Si bien, es cierto, el amparo podría otorgar una pretensión restrictoria y rápida a estos casos. Tal ruta procesal no pocas veces viene en idónea con las escasas facilidades probatorias que ofrece. Y en conclusión, ¿no? ante la inacción legislativa en relación a la apertura del referido artículo 29, los jueces ordinarios y o constitucionales deberían pensar en la opción de dejar de lado esta pretensión taxativa de la causal de unidad de despido, mediante la aplicación del control y difuso de constitucionalidad, ha habido un tibio intento en esta línea de amparo. Actualmente la jurisprudencia se ha, se ha destacado por el sentido contrario, tal como lo hemos señalado anteriormente. El mecanismo procesal célere implementado por la nueva ley del procesal del trabajo, ley 29.427, permite que a través de la vía abreviada, brinde una tutela urgente al trabajador que ha sido víctima de un acto lesivo, de su derecho al trabajo. Constituyéndose, por lo tanto, en una vía igualmente satisfactoria para su derecho invocado, en busca de la reposición al centro de trabajo. Es lo que se ha podido entender, doctor, de la lectura que he podido sacar y otros. Muchas gracias, Sora. Espero que se haya, que se haya entendido. Muy bien, Isidro. Gracias, doctora. Buena exposición, buen análisis de todo el grupo. A ver, eh, sí, Judith, dime. Doctora, eh, el trabajo lo subimos al WhatsApp, ¿verdad? Sí, con la relación de todos los integrantes. Ya, ok, doctora, gracias. Ya, a ver, ¿qué otro grupo ha culminado? A ver, avísenme, por favor, apenas culmine otro grupo. Dime, Antonia. La señora que tenía señora que exponer se ha desconectado. De de de y el otro, el otro compañero es Vízala, que está de duelo. Y este, mi compañero, el otro que, de, que también se le ha ido a la línea de Yarequipa. Este Yo estoy acá presente, compañera Antonia. ¿Ya acabaste, hija? Sí, yo ya terminé ya mi análisis porque ella es la que tenía que exponer ya yo lo hago, no te preocupes a ver si, si es posible doctora, por favor ahorita no, pues que expongan otro primero ya, a ver, voy a llamar primero a su apaguen sus micros todos a todos ya, a ver, avanto Chávez Presente, doctora, buenas noches ya Ayquipa, equipa Mirza, Mirza no está. Uh, David Ambrosio. David Ambrosio. Por ahí está, doctora. Pero pero sí, te que doctora. Yo no Después soy está el, el grupo, grupo doctora. Está. Presente, yo no su audio a mejor. En línea, doctora Ambroso. A ver, ya. Responde por el chat, doctora. Ya. Luz Marina Arapa. Presente, profesora. ¿Presente, profesora? Astonitas. Presente, doctora. Ayón Cano. Presente. Ya. Lenin Calderón. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Alcides. Presente, doctora. Mike Calderón. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Campodónico. Buenas noches. Presente, doctora. Ya, Canal Escucho. Canal Escucho. Cárdenas León. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Carpio Sánchez. Presente, doctora, buenas noches. Ya. Castañeda Ríos. Castañeda Presente. Ríos. Presente. Ya. Castillo Candela. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Hansen Turión. Presente, doctora, buenas noches. Presente. Ya. Chirinos Arroyo. Presente, doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Noches. Sí, Gracias. Sí, sí, sí, les escucho. Gracias. Isidro Condori. Condori. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Pedro Coronel. Pedro, Cruzado, en Luján. Buenas noches, doctora. Doctora, una consulta. Yo quise ingresar por plataforma y no he podido. He tenido que utilizar el celular. Gracias, doctora. Ya, ok, sí, no hay problema. Díaz Calderón. Buenas Díaz noches, Calderón. doctora. Díaz Calderón, ya. buenas noches. Ya. Paula Díaz. Presente, doctora. Buenas noches. Edson, Faustino. Edson. Wiley. Presente, doctora, buenas noches. noches. Doctora, disculpe, Guerra Faustino, ¿tienes? Sí, Edson, ya te consideré porque si has estado en clase. Joel Guerra. Presidente. Joel Guerra. Guevara Marroquín. Julka Burga. Georgina. Presente, doctora, buenas noches, presente. Emma Leiva. Presente, doctora. Víctor Yachtawamán. Víctor. Luis Ángel Lucano. Presente, doctora Lucano, sí. presente. Mamani Choquehuanca. Mamani. Janina. Presente, doctora. Ya, Victoria Martínez. Presente, doctora. Mayra Mera Pinto. Presente doctora. Monroy. Presente doctora Monroy. Renzo. Nería Morales, Marcos. Marcos. Miguel Noriega. Presente doctora, buenas noches. Ya. Sí, presente doctora, buenas noches. Judith. Alejandra Palomino Palomino Lara Quispe Zucari Quispe Zucari Ramírez Jiménez Ramírez Jiménez Carmen Ramírez, Mamani, Julio, Julio, Ramírez, Ramírez, Rodríguez, Mónica, presente profesora, Walter Ramírez, ¿Víctora? Presente, doctora. Presente, doctora. Walter David Ránamos. David disculpe. Buenas noches. Este, el compañero Víctor dice que la acepte por quiere ingresar o sea, por su señal. Si lo han votado del sí. sistema y quiere ingresar de nuevo. Sí, pero no tengo ningún, ninguno en sala de espera. No tengo a nadie en sala de espera. Eso es lo que te hagan el y al WhatsApp. No, pero... Ya, a ver. Mmm. David. Ramos Rodríguez Eduardo Eduardo Rodríguez presente doctora ya. Brian Rodríguez Brian me escribió David Rojas alguien me dijo algo de David creo que Ana sí doctora me comunico que no tiene un problema y no puede tiene Guillermo Salazar. Buenas noches, doctor. Guillermo Salazar, presente. Aquí yeah. estoy. Tarahí Sarmiento. Presente, presente. ¿Escucha? Sí, sí, sí, Saraí. Sedano. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Shimabukuro. Shimabukuro, sí. Omar máxima Bucuro Songo Rodríguez Presente, doctora ya. Gladys Surco Presente Doctora, buenas noches Buenas noches, Tito Guiñape Presente, doctora, buenas noches Presente, Tito Guiñape, Nilton, presente ya. Uchupe Muñoz Presente, doctora, buenas noches Buenas noches, Valenzuela Bellido Presente doctora, buenas noches. Ya. Vargas Cuenca. <risa> Vargas Cuenca. Alex Vega. Presente doctora. Ya. Vidalo, Villano, perdón, Bayón Justo. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. doctor doctora. Sí. Bisaga Álvarez. Visaga Álvarez. que o sea, le pidió? pero Bisaga Álvarez le dijo no, de que había no, tenido un familiar. Sí, Rodolfo, sí. Perdón, gracias. Sí. Milagros y Actayo. Milagros y Actayo. Tiene no problemas con internet, doctora. Ya, a ver. Sea Cisneros, Stephanie. Stephanie. Ya, doctora, sí, buenas sí. noches, presente. Gracias, Stephanie. Y Jesús Zúñiga. Buenas noches, doctora, presente. Jesús Zúñiga. Ya, a ver, voy a llamar por última vez a los goddamn, que no han registrado asistencia. Sí, Jesús, no te preocupes. Muchas gracias. Ya, voy a llamar por última vez a los que no han registrado asistencia. Ya, una vez nada más. No, profesorita, no, me dijo, me dijo que recordara lo de Mirza, pero yo creo que no se ha olvidado. <ríe> sí, ya lo, ya lo registré, Mónica, igual muchas gracias. Ayquipa profesor. Aikipa, Huamash, Flor, ¿se encuentra? No, ya. Canal escucho. Tatiana. No está. Doctora, Tatiana me ha escrito por el WhatsApp. Dice que tiene problemas con internet. Ya. Profesora, Carmen Ramírez presente. Ya, un momento, ya. Eh, Coronel Olaya. Pedro Coronel. Pedro Coronel. Doctora, igual, el compañero Pedro Coronel, tenga el whatsapp, me está escribiendo, doctora. Ya. Profesora Carmen Ramírez sí, no presente, por un favor. Un momento, los estoy llamando yo, esperen, por favor. Ya, Guerra Palomino. Joel. Guerra Palomino. Doctora, buenas noches. Disculpe, Guerra Palomino está en el hospital que tiene un familiar mal, me comunicó. Por eso no pudo estar está, está en la... Porque aquí la van a operar, me Está en el ya. hospital. Dijo okay, que si le podía... Sí, por ya, favor. Ya, Cristian, está bien, no hay problema. A ver... Eh, Daniel Guevara. Daniel Guevara, Marroquín. Doctora, claro, dice que tiene problemas con conexión. Con su conexión. Ya. Me acabo de escribir. Burguito no está... Eh, Nería Morales Marcos, Nería Morales, Palomino Lara, Quispe Zucari Over, presente doctora, presente, presente. Ya, Over, vez. Sí. Carmen Ramírez, ahora sí Carmen. Presente profesora Carmen Ramírez. Y ahora sí, ya Carmen. Julio Ramírez. Julio Ramírez. Julio Ramírez Mamani, ¿está? No está. Ramos Suárez David. David Ramos. David Ramos no está. Ya, Omar Simabucuro. Omar no está. Y Natalia Vargas Cuenca. Natalia. Natalia. Está? Ya. Bueno, ya los he llamado varias veces, voy a registrar la asistencia, ¿ya? Doctora Victoria Toman. Víctor, ya te registré. Muchas gracias, doctora. Gracias. Ya, sí, no se preocupen. Yo me acuerdo cuando... Recién ha llegado ese alumno, doctora. Uh -huh. ¿Qué dicen? <risa> Dice que recién ha llegado. <risa> no, sí estuve en clase. No, sí ha estado, está Víctor, el... claro, Víctor. Estoy está haciendo el... una broma. <risa> sí, está bien, no se preocupen. Hola, vida Víctor. Víctor. Hola, vida Víctor. Son bromistas. Ya, a ver, como ya dices? De, ya es un poquito tarde, lo que vamos a hacer es que envíenme sus trabajos igual como, eh, como siempre al WhatsApp, me los, me los envían a la plataforma, y eh, perdón al, al grupo del WhatsApp y los corrijo con su relación de compañeros, por favor, ya. La próxima semana eh, tratemos de ingresar puntual, yo siempre aperturo el, el Zoom, cinco minutos voy a tratar la próxima semana que sean diez minutos antes. Para que nos dé tiempo este, de poder, este, disculpen, eh, hacer lo que es la simulación de audiencias. La próxima semana van a ser dos grupos. Entiendo que ya hay grupos ahorita formados, son <coughs> dos creo. Eh, la próxima semana empiecen ustedes. Traten de coordinar con su compañero David eh, Rojas, creo que es él, para ver si les puede conseguir el expediente. Igual ustedes traten de buscar... Y no lo hagamos tan complicado, en realidad, a uno que sea simple, rápido, sencillo, donde, donde puedan participar todos. Y lo hacemos la próxima semana. Voy a tratar de hacer mi clase lo más rápido que se pueda. ¿Ya? Gracias, profesora. Gracias a ustedes. Sí, Gracias, Gracias doctora, profesora. Hasta luego. Ok, doctora. No, no, doctora, que queremos, doctora, pero faltaría el doctora, distinto. Doctora, no, la doctora, celeste. doctora disculpe. Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, dime Flor. Doctora, disculpe, hoy día no he tenido internet y prácticamente a última hora me conecté de su clase, no sé si me pueda considerar, por favor. Las Mil disculpas del Flor, caso. Flor, ahí Aikipa. ya. Uh -huh. Ya, Flor, ok. Muchas no claro. gracias. Ya. Bueno, la próxima semana sí se me va a dejar que todos estén desde la hora programada, por favor, para que puedan ver la participación de sus compañeros, ¿ya? Dime, Alex. Doctora, doctora pero va a ser un poco complicado el tema de los expedientes, porque eso yo lo veo difícil, ¿ah? ¿eh? Bueno, si no pueden sacar el expediente, por lo menos, miren, en realidad, yo creo que con la demanda y contestación de la demanda que les pasen, ustedes fácilmente pueden, este, pueden ya ir desarrollarlo. O en último, los casos, invéntense un caso simple, sencillo, que ustedes puedan manejar, cómo lo postulan, más o menos busquen qué medios probatorios podrían presentar para ese caso. De manera sencilla, yo no les voy a pedir que me hagan todo un juicio, en realidad complicado como lo vemos netamente en, en el proceso laboral, pero sí que por lo menos tratemos de ubicar cómo es que se desarrollan las etapas, qué participación tiene cada uno, acuérdense que dentro del modelo procesal laboral, el juez tiene bastante participación activa dentro del proceso, entonces eso es lo que quiero ver, ya como ustedes están eh, plasmando en la audiencia lo que hemos venido trabajando durante varias semanas, más que todo por ello, ¿ya? Ya, correcto. Nos vemos la próxima semana, cuídense bastante, que tengan un buen fin de semana, hasta el próximo sábado, Bien, bueno, no, no, Gracias doctora, muy amable. Gracias, hasta luego doctora. <risa> Gracias doctora. Gracias doctora Buenas noches. Bien, doctora, cuídense. No, cuídese, cuídese. doctora, cuídese, cuídese. Salud, Salud, hasta para doctora, cuídese. Saludos luego. a todos. a todos. a todos. todos. temprano. Bueno, hasta mañana los que tienen clase mañana. Hasta luego, hasta luego, cuídense. Doctora, no, buenas bien. noches. Considere a todos presentes en la lista, por favor. No, no, no, no, no. La próxima, doctora. No, Espero <ríe> que no le vaya presente, doctora. Pedrito, no te preocupes. Lo, lo que me dice en el WhatsApp lo indica la profesora. Ya, listo, gracias. Ya, hasta luego, cuídense, hasta luego, hasta luego. Hasta la próxima clase, doctora, gracias. Hasta el próximo sábado, cuídense. No se olviden, por favor, de preparar su audiencia, por favor. Doctora. Hasta luego. Bien, doctora, bien, continuaremos. Doctora, una consulta. En el caso de mi persona, por ejemplo, como ya he entrado, me, me he reincorporado último ya. O sea, los grupos como ya están organizados, casi todos, entonces,